abogado. Tenemos en línea veloz al destacado jurista eh, Cándido Simón, quien es el abogado eh, de Freddy Hidalgo, ex eh, ex ministro de Salud Pública, quien está eh, detenido. Buenas tardes eh, distinguido eh, ilustre amigo eh, Cándido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Neri Oye, me, me alegra saber, buenas tardes a, a ambos, me alegra saber que ya Hola. te reconciliaste con el general Sena. No, no, pero yo nunca he tenido problemas, el que tiene problemas con el general es Alex Díaz, tu amigo Alex Díaz. Tiene ¿Quién? ¿Quién? Tu amigo Alex Díaz es el que tiene problemas con el general ahora. No, pero yo no quiero pensarlo porque Alex es un hombre que se administra. No, pero no, tan, tan eh, vamos, de balazo vamos, es el general vamos, Alex Díaz. Vamos a no, pero el general es un hombre manso, por Dios. Date lo mejor que es un señor mayor de tercera edad. <risa> Eh, eh, doctor, cuénteme la situación de uno de sus clientes, en este caso el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, quien fue detenido en el día de ayer eh, y está recluido en la cárcel de Ciudad Nueva del Palacio de Justicia. ¿Cuál es su situación? Bueno, mira, que fue detenido, no, que fue atropellado innecesariamente en la madrugada de ayer. Eh, se le aparecieron, él es, eh, él es de la provincia de San José Ramírez, pero vive en Fantino, cerca de, cerca de ustedes. Y se le aparecieron a las dos de la mañana, rompieron la, tumbaron la puerta, eh, lo, lo, lo, lo arrestaron, eh, lo pegaron a la pared, lo humillaron sin necesidad. Entonces graban esas imágenes con él en ropa interior, en camisilla y en, y en pantaloncillo. Y entonces las suben a las redes, como si eso fuera bueno. una, gra una gracia. Eso evidentemente se le ha revertido porque no hay necesidad de usted humillar a una persona que ya está bajo control, porque como se puede ver en unas imágenes de video que subieron ahí, ya él estaba bajo control, ya estaban en control de la situación. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba su esposa, una señora mayor, estaba su, su hija y un hijo, y, y todos pidiendo, pero dígame por qué me están arrestando, pero y cuál es el problema, debe ponerme ropa, porque lo sacaron hasta la galería, y el, el que dicen que había un fiscal. Yo no quiero pensar que eso sea cierto, porque la persona que interviene, lo que hace es que le dice, arréstenlo y dale palo y se va. Y de el palo decía Policía Nacional, con un chaleco anti de protección, que decía detrás, Policía Nacional. Y los fiscales tienen su propio chaleco, y su propio uniforme, que los identifica como Ministerio Público. No sé por qué, ¿qué hacía esta persona con un chaleco de protección, de la policía, yo quiero pensar que era un policía porque con el mal comportamiento y la falta de control que evidenció, quien parece que coordinaba, me hace pensar que quien dirigía eso era la policía, porque era la policía que tenía el control. E incluso me comentó la familia que lo sacaron así en ropa interior hasta la hasta la galería. Esta, esta casa es de dos niveles. Cuando ellos escucharon el ruido en el primer nivel, de baja, bajan, fíjense que la esposa está en bata, él en esa ropa de dormir, van al primer nivel y en el área que están ahí discutiendo es en la sala cuando lo, lo arrestan. Entonces lo sacan eh, prácticamente en pellones, hasta la galería y se lo iban a llevar ahí. cuando Entonces él se le reveló, le dijo, no, no, no, ustedes de aquí no van a sacar a, a, a ropa interior. Y entonces cuando quien dicen que es el fiscal le dice que le permitan ir a, a ponerse ropa, suben, entran de nuevo, suben al segundo nivel de la casa donde está el aposento. Y eh, fíjense que hay imágenes fotográficas que están subiendo las redes ahora con él ya con ropa puesta y sí, esposado. Eh, precisamente, esas, ya... imágenes, esas imágenes, perdón, y ah. eh, si voy a un punto. Eh, evidentemente las subió Pero el Ministerio Uy. Público. Entonces, entonces, ¿quién subió el video? Si ellos son los que están subiendo imágenes. Bueno, eh, precisamente eh, eso es lo que queremos eh, decirle que eh, eh, el magistrado Wilson Camacho... Eh, dijo que eh, eh, la Fiscalía actuó en orden eh, de respeto y de que esas imágenes le habían subido familiares eh, del mismo eh, eh, eh, exministro, eh, que realmente se hizo todo bajo eh, eh, eh, el, el manto de la ley, es, ese apreciamiento. Bueno, déjame decirte, tú sabes, un problema que tienen los comandantes, y tal vez que voy a, voy a poner el ejemplo que no sé que no le va a gustar, pero tú sabes que yo vivo de provocaciones. Eh, por ejemplo, el general Fena, el jefe de policía, ahí. Pero hay actuaciones de un policía en un barrio de esos que le pasa un informe como a él le parece, aunque la cosa haya sucedido de otra manera. Yo quiero pensar que como Wilson no estuvo en el operativo, eh, aunque estuviese co dirigiendo, coordinando desde la capital, supongo yo, porque fueron varios operativos simultáneos, yo quiero imaginarme que eso que le está diciendo se lo dijo esa persona que dice que es el fiscal. De manera que lo más probable es que hayan también engañado a Wilson porque es que las imágenes de video dicen lo contrario. O sea, se le respetó el debido proceso a una persona que tú le, no le quieres dejar vestir para, para llevarlo bajo arresto. Se le respetó el debido proceso a un señor que se ve acorralado con dos mujeres y un niño ahí, y un hijo ahí, eh, y, y la casa tomada, y entonces no le quieren dejar siquiera ponerse ropa ni explicarle por qué... Están arrestando cuando la ley dice que debe leerse el catálogo de derechos. Sí. Lo que dice el video es más que mil veces lo que pueda decir en palabras el coordinador del PESCA es que sucedió todo lo contrario. Sí, eh, una pregunta, Simón, para, para cerrar. ¿De qué se le está acusando ya formalmente a, a, a Freddy Hidalgo? ¿Y si ya, en qué, a qué hora se le va a conocer supuestamente la medida de coerción? ¿Y qué podría conllevar esta medida de coerción? Yo no sé. ¿Cómo que usted no sabe? ¿Usted no es abogado de él? No, sí, pero, qué, pero resulta que a él no le dejaron, como dice la ley, ni la orden del juez que autoriza el allanamiento del arresto, ni el acta de arresto, que es la que se levanta en el momento, ni el acta de allanamiento, que es la que se levanta en el momento. Él le pidió que le dejaran algo, incluso que le dejaran llamar a su abogado, Juan Félix Núñez, que es, es su abogado de planta de Ecotui, y ese fiscal, o supuesto fiscal, eh, sin el, porque no se ha identificado quién es le dijo que cuando llegaran a la capital y la ley exige que en ese momento en el, en el momento del arresto tienen derecho a llamar a su abogado y le dijo que no y no le dejó nada, por eso estoy diciendo que nosotros no sabemos porque podíamos haber accedido a ese documento si se lo hubieran dejado a él o a la familia pero no lo dejaron o bueno. sea, eso es respetar el debido proceso papá bueno. así, ¿no? y, lo, y, de, y déjenme decirle que no quiero ser irresponsable me duele ¿sabes por qué me duele? Porque eh, Wilson es un jurista de muchísima talla, bien formado. Incluso en un momento determinado fue coordinador de la Escuela Nacional de la Judicatura a preservar su juventud. Si lo ven en el caso de Brecht, ha tenido que echarse ese saco encima a pesar de que no esté identificado con la manera como se construyó esta esa investigación. Que en ninguno lo estamos. Eh, en contra posiblemente de su voluntad, defendiendo lo indefendible. Pero está como un toro peleando contra... Contra un equipo de juristas en el caso de Beret de muchísima talla y él está dando la sí, batalla, eh, pero, dio... pero pero sin embargo, uh -huh. y bueno, y trabajamos juntos en la Gaceta de la Z los sábados en la tarde y le conozco bien y sí. sé que él no hubiera permitido que eso pasara, lo que no es justi no se justifica que ahora esté presidiendo justificar o defender lo indefendible que para la mala actuación de ese fiscal me dolería que Miriam Germán saliera mal. Eh, bueno, porque, eh, eh, porque me dolería, créeme porque son gente que yo respeto sí, mucho eh, y lo eh, quiero eh, igual que Jenny Cándido, te, tengo que despedirte, agradecerte que estuviera en contacto con nosotros, eh, del turista destacado ahorita Cándido Sumó quien eh, nos dio una luz de lo que está sucediendo miren, tenemos que despedir gracias a nuestra gente de la Casa del Pintor en diciembre Señores, llegó la Navidad. Mira, me alegró mucho lo que hizo el alcalde que puso unos copitos en la, en la salida a Santo Domingo, en la entrada y salida de San Francisco Macorís y se ve bonito. Ojalá otros alcaldía, otra alcaldía emulen eso y pinte su casa con la gran casa del pintor que tiene gran especial de pintura, la casa de pintor en San Francisco de Macorís en la Avenida Libertad, esquina Restauración. Señores, despedimos. Este es el primer día ya del toque de media, 10 de, mediodía, en de mediodía, mañana. Ya entramos el en el último mes de este Actualidad deporte. en Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque